¡Hola amigos de K en Acción! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Les saluda Sara y hoy te traemos datos curiosos del clima y la comida coreana. Para los que ven por primera vez este video, nuestro canal está dedicado a la cultura coreana, sus costumbres, comida, K-pop y más. Te preguntarás, ¿qué tiene que ver la comida coreana con el clima? Corea del Sur cuenta con cuatro estaciones. En el caso de Panamá, solamente contamos con dos estaciones que son verano e invierno. Sin embargo, nos percatamos que en Corea del Sur, dependiendo del clima, asimismo, hay ciertas comidas que se consumen más o son más frecuentes según su estación climática. Aquí les compartimos qué comidas son las favoritas por estación. En primavera, los platos que se degustan son a partir de hierbas o alimentos vegetales, ya sean fritos o sazonados. Con verduras crudas se les llama namul. Aunque el namul es un platillo de consumo durante las cuatro estaciones del año, se trata de manera muy especial la primavera cuando recién salen los brotes. Esto se debe a que las verduras de primavera son consideradas revitalizadoras de la mesa coreana. Hay varios tipos de namul y son fáciles de preparar. Entre los ingredientes principales se destaca el perjil o minarí. Conocimos de esta tradición más recientemente en la película que lleva su mismo nombre, Minari Es una planta muy familiar para los coreanos porque crece bien en cualquier lugar. Tiene una fragancia fuerte y tiene un excelente efecto de exitoxicante y es utilizado también como planta medicinal desde la antigüedad. Entre los platos que se recomiendan para la primavera, puedes probar el nengi unchi. El nengi es el primer ingrediente que nos recuerda que el invierno ha terminado y ha llegado la primavera. Esta planta es similar al rábano y crece en praderas o campo. Se caracteriza por su aroma único y sabor amargo y es uno de los ingredientes más comunes que se encuentran en las comidas coreanas en primavera. No solo los brotes son comestibles, sino también sus raíces. Puedes disfrutar del nengi en varios platos como el nengyon y el guiso de nengi. Pero entre ellos se recomienda el Nengui marinado que es fácil de cocinar y transmite aroma fragante de primavera. Otro ingrediente es el bomdon que se siembra en campo abierto en invierno y se cosecha en primavera. Es un poco más espeso que la col, pero es tierno, suave y rico en aminoácidos. El aroma es rico y dulce. Se puede disfrutar de la textura crujiente del gotcholi que se come con condimentos. Si se come con gotcholi, te darás cuenta que es primavera. Verano Dado que la temperatura en verano en Corea, Llega entre los 25 y 35 grados centígrados en la capital coreana. Sus habitantes han encontrado estos dos platos como sus favoritos. El tan, o sopa de pollo al ginseng. Este plato tiene muchos beneficios para la salud debido a su acompañante el ginseng. Y a su vez es muy apreciado por los coreanos por sus propiedades energéticas y regenerativas. El segundo es el Nen Mion, que son fideos fríos hechos a mano de trigo o arroz. Es muy popular en todo el país para esta estación. Contiene carne de ternera, variedad de verduras cortadas en juliana y también existen otras versiones en donde se les agrega hojas de té verde o algas marinas. Los platos para el verano ayudan no solo a saciar el hambre, sino también a mejorar la salud de una forma muy deliciosa, brindando equilibrio perfecto entre lo saludable y delicioso. Otoño Tradicionalmente, otoño es conocido por la temporada de cielos altísimos y caballos regordetes, siendo la estación más abundante del año, ya que es una época en la que se deleitan con la cosecha de otoño. Los alimentos de esta temporada de cosecha deben consumirse especialmente durante el otoño, cuando la comida es rica en nutrientes. En otoño, el protagonista es el kaki. Sí, el color naranja afelpado de un kaki maduro naturalmente viene a la mente en otoño. Su consumo lo puedes disfrutar desde la fruta de origen o bien en infusiones de té o secas. Si prefieres algo más caliente, la sopa de pastel de pescado también es otro menú preferido en otoño. En Corea del Sur podrás disfrutar de ellos en los puestos de comida de mercado ambulante. Puedes tomar un sorbo del caldo con este pastel de pescado. Si deseas llevarte una experiencia culinaria coreana a otro nivel, debes probar el ketchup. Ella se prepara marinando cangrejos crudos frescos en salsa de soya o salsa de ají dulce y picante. Cuando el clima se vuelve un poco más frío, los peces almacenan muchos nutrientes para la estación más fría. Gracias a esa naturaleza, su sabor se vuelve más audaz y delicioso. La mejor manera de disfrutar el pescado en otoño es asándolo entero. Los aceites del pescado saludables están bien almacenados creando una textura jugosa y un rico sabor. Invierno Entre los platos predilectos está el Sundubu Chique, que es una de las combinaciones más picantes que podrás encontrar disponibles en las calles de Seúl durante el invierno. Es un plato popular en las estaciones frías debido al caldo picante que calentará a tu cuerpo lo suficiente como para que puedas sentirte confortable pero con un toque de picante a la vez. Esta sopa coreana está hecha con tofu suave, varios mariscos, camarones o almejas, carnes y verduras. Y dado que generalmente se sirve hirviendo en un tazón de piedra, muchos lugares te dan un huevo crudo para ponerlo dentro. Camote, asado o al vapor. Esta deliciosa comida coreana de invierno es el goguma, mejor conocido como camote al horno. Aunque este alimento de invierno es consumido por todas las edades, es el predilecto por los coreanos. Goguma se come mejor en el lugar justo cuando sale del horno. Otro bocadillo de invierno coreano tradicional es el bungo pan. La razón por la cual este refrigerio coreano de invierno es un favorito de todos los tiempos para descongelar a los estudiantes es debido a su bajo precio y su interior humedad. La masa se hace de forma de un pez de colores y se rellena con pasta de frijol rojo dulce y se hace en un momento. Estos pasteles también se venden bajo el nombre de ingonpam que literalmente se traduce como pastel de carpa. Otro de los menús que puedes probar es la sopa de bola de masa de arroz, que es un alimento tradicional de invierno que calienta el cuerpo y la mente y que se disfruta por casi todos los coreanos durante el frío invierno. Las albóndigas se preparan y también consisten en pasteles de arroz blando que luego se bañan en un caldo sabroso de ajo con cebollinas y carne picada. Esto se sirve tradicionalmente en el Día de Año Nuevo, que generalmente tiene lugar en enero o febrero, los meses más fríos del año. Si amas los pastelitos de huevo, entonces debes probar este increíble aperitivo coreano invernal, el kerambab. Este refrigerio tradicional es tan bueno que te pondrá en un estado de coma alimenticio garantizado. Estas magdalenas de huevos son un poco como tostadas francesas, pero con más huevo, lo que le da un toque sumamente delicioso. En pocas palabras, es solo un huevo entero dentro de un gran pan. También muy fácil de preparar en casa. Cabe destacar que el menú que no puede faltar en ninguna de las estaciones es el kimchi. Ha sabido preservarse en todas las estaciones y puedes disfrutarlo en diferentes formas. Dinos cuál sería tu estación y menú favorito. Recuerda suscribirte y activar la campanita para las notificaciones de nuestros próximos videos. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, coméntanos qué te pareció y nos vemos en un próximo video. año!